Ellos que saben de mí, de ti, de mi música Ellos que saben del hip hop y de angustias únicas Por querer un top y una voz con la música O querés el portavoz con mensajes en la música vamos, vamos por la primera celebrando que ganamos la carrera Lo siento si su flow se queda afuera Mira quien lo viera celebrando con lo que era Quiero recorrer toda la esfera si las plebes se alborotan, terminan en mi cama Saboreándome el sabor de esa dama Fumando marihuana, relajados en la sala Nadie corta mis alas Siempre sale el sol en las mañanas Ni la tira me apaña, no caigo en su telaraña Literal, la pides para apostarle No le cale que en el infierno le pego un baile Desde las calles donde crecí crecido. Siempre regresando a Tijuana, mi paraíso Preguntan quién lo hizo y que ese que le pega recorriendo toda la esfera Saben del hip hop y de angustias únicas Por querer un top y una voz con la música O querer ser portavoz con mensajes en la música me volví porque yo nunca me fui Fuiste tú quien me encontró Me tocó vivir así Si te cuento no me crees Pero y qué, qué quieren hablar de mí De las cosas que viví De las cosas que ya vi De cada puta canción De un renglón que no es para ti Son esas cosas las que hacen que la gente sea así Te critiquen, platiquen y cacaen contra mí Pero si Dios está conmigo tú dime quien contra mí es mi música, la única que no me dejará mentir Me tocó partir y también partirme en dos Porque así lo quise yo, de broma en broma se me dio A donde quiera que ahora vaya, sé que irán conmigo hoy Si me muero ya mañana, que recuerden como soy Lo único que quiero es que todo sea mejor Ver el sol, agradecer con oraciones por cada reproducción Que aunque tengan mis caídas, sigue fuerte el corazón ¡Ja, <risa> El Calaco, Barrio Bajo, Perro, sí, Ellos, Ellos que saben de mí, de ti, de mi, mi música ah. Ellos que saben del Hip Hop y de angustias únicas Por querer un top y una voz con la música ah. O querer ser portavoz con mensajes en la música